entre a verificarse a ver dónde vota para que el domingo no te dando dos gritos exactamente que mira que es. me cambiaron la mesa exactamente tienen un tiempo diciéndole que se verifique. Verifícate, eso se... Cuando usted entra porque al... Claro, pone matiz, porque es que ya ¿Eh? ese día... Usted si le pone tú... el matiz dando grito el domingo. Claro, porque aparece muchísima gente que por más que le dan la información de que eh, se verifique, no lo hacen exacto. y entonces el día de comienzan a hacer denuncias irresponsables. Y eso es facilito. Cuando usted abre el portal de, de, de la Junta, la web de la Junta, lo primero que está ahí es eso. Usted pone su número de cédula y asuntos resueltos. y una vez te dice dónde tú votas, si te cambiaron de, de, de colegio. Es lo que dice Yerian. Después no tenga Exacto. Eso está por el celular, se puede hacer. Claro. claro. O sea que es una, una, una cosa bastante fácil. Adelante, yo, yo, vamos yo a me continuar. Verifique. Te verificar. Sí, sé dónde voto. Yo también. Y voy a votar. Vengo toda la vida votando en el mismo sitio. Vamos a ver, vamos a continuar. Míralo ahí, ahí está. Ahí, ahí está. Sí. Verifica, verificación de voto. Sí. Si quieren poner la cédula mía, que es pública, para que además me busquen en el sistema de voto. 056. ¿Cuál es la mía para que me busquen en el sistema de treinta 01-39-37-38. Vamos a ver dónde Hay yo gente voto. haciendo fotos de pantalla. No, de cójala ahí para que me busquen a ver si tengo alguna botellita por ahí. Tiene que la decirle que tú no es un robot. Marca la Mira, es dato importante. Ahí, ahí, ahí siempre. Vamos mal, a ver si yo estoy ahí. Ya no, no, se, se ah, okay. Ahí lo pueden buscar. mire, voto ahí, ahí en el Palacio de Justicia. Sí, en el Palacio de Justicia. Lo pueden ver ahí. Sector. Sí. Del, abajo del Bobajo que se vea el Palacio de Justicia. Ahí, en la calle 27 de Febrero, aquí en San Francisco de Macorís. Es Así es. Es importante. Eso es importante. Que, que la gente es, se hay ve. que marcar la casillita que indica que no es un robot, o sea, que es una persona que está. Exacto. Eh, ingresando. Siempre marcar la casillita. ¿Cómo no? Vamos a continuar entonces, señores, con las noticias nacionales, o sea, las principales del día de hoy. Vamos a ver, adelante. Ah, me dejaron. <ríe> ya ah, terminaron. Que más. Oh, <ríe> y son tan pocas hoy. <ríe> ah, bueno, yo, yo me quedé esperando. Bueno, señores, hoy es 3 de julio. De, en dos días estaremos votando En las elecciones La pregunta del día Es la siguiente ¿Ejercerá usted el derecho al voto en las elecciones Del próximo domingo? ¿Irá usted a votar En las elecciones próximas? Esa es La pregunta del día Ahí está, así es que háganos el feedback Llámenos, no, escríbanos Al 829-451-3381 nuestra línea de comunicación a través del WhatsApp. Y nos gustaría escuchar qué usted plantea. Bueno, y siguiendo con el contenido, vamos a ver el conteo regresivo. Ya comenzó. Menos de 48 horas para las elecciones presidenciales y congresuales, ¿sí? Menos de 48 horas a las 7. Así es. Y son las 7 y tanto, ¿no? Sí. Las 7 y piquito. Así es que... La Junta Central Electoral a través de su dirección de informática realizó ayer jueves una prueba del centro de digitación centralizada que se encuentra instalado en el almacén de Las Colinas para fines de dar soporte a la digitación de las relaciones de votación de los colegios del exterior en las elecciones de este domingo 5 de julio. La Junta informó que La observación internacional de las elecciones extraordinarias generales presidenciales, senatoriales y de diputaciones estarán integrada por 151 observadores procedentes de la Organización de Estados Americanos, del IFES, de la UNIORE, de la CSIS, de la COPAL, así como los representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país y observadores acreditados en países y ciudades en las que habrá votación en el exterior. Desde el miércoles las juntas electorales se encuentran realizando la entrega del material electoral a representantes y secretarios de los 16.001 colegios electorales habilitados para las elecciones de este domingo 5 de julio y que hasta ahora dicho proceso de entrega marcha perfectamente. Así es que nada, eso es lo que está ocurriendo a, a lo interno de la junta, a lo interno del desarrollo del proceso. Y el Yang, Dime qué tú opinas. Bueno, yo creo que ya ahí no hay que opinar mucho, sino orientar a la gente, ¿verdad? Motivarlos a que vayan a votar sí. con el debido cuidado el próximo domingo. Eh, entiendo que las condiciones están dadas, ¿verdad? Para que la mayoría del pueblo dominicano que esté hábil para votar, bueno, pues acuda y ese su derecho al voto. Es importante destacar que se va a elegir el nivel presidencial, eh, vicepresidencial, que aunque nunca se ¿verdad?, eh, también lo que tiene que ver con los senadores, eh, los diputados y también los diputados de, de Ultramar. Eh, así que invitar al pueblo, primero a, a ir debidamente protegido a las urnas, trate de ir temprano, lo más temprano posible para que eh, salga de eso temprano como se dice y eh, asegure su, su derecho al voto y elija al que usted quiera usted va ahí eh, ya usted ha escuchado bastante las diferentes propuestas de los candidatos y usted va y elige el candidato de su preferencia sea por una razón o por la otra, ese es el derecho usted la, son tres boletas cada boleta tiene, ya eso lo vamos a ver más adelante, creo, ¿verdad, muchachos? Con la gente de la Junta que vienen para acá. Sí, así es. Eh, cada boleta eh, tiene una, una letra. Eh, la P, que es la de, la de presidencial, la D, que es la de diputado. Y la, sec, eh, la S la que vez? es de, de, de senadores. Escribiste más eh, senadores. Sí, lo, lo escribí con, con, con de senadores, eh, de lo que La S que es de senadores. Y ahí usted va a elegir el que usted entienda eh, que más le va a representar en los diferentes escenarios. Tenemos ahí eh, cinco candidatos presidenciales: el caso de Luis Abinader del PRM, Gonzalo Castillo del PLD. Leonel Fernández por la fuerza del pueblo y cómo se llama el otro ah bueno está Guillermo Moreno ah Guillermo de la Moreno de Alianza País y Ismael, Ismael, Ismael Reyes que ha hecho uh -huh. tan poca campaña con uno como que no la del PDI del, eh, Partido eh, en el Demócrata caso Institucional. en el caso de los eh, diputados aquí tenemos 23 mencionar los nombres sería eh, llevarse el programa entero y dos candidatos a senadores, que es el caso de Franklin Romero y Amilcar Romero, eh, el primero del PRM y el segundo del Partido de la Liberación Dominicana. Así que ahí está, a la gente que vaya a votar, con cuidado y inmediatamente usted vote, váyase para su casa, no se aglomere, para que evitemos situaciones después eh, de, las, de este proceso y que podamos lamentar. Parece un pasaje histórico, la batalla de los romeros. <ríe> ¿Qué le parece? Bueno. bueno, señores, voy a aprovechar para saludar a Francis Rodríguez, que se integra al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina Yalian, amables televidentes, encontrándonos hoy, luego de un recesito. Yo pensaba que tú Agradecer. andabas en aprestos electorales. No. Más tarde nos encontramos. Ah, eh, no. Agradecerle a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Estaremos compartiendo todo el contenido de nuestro espacio de mañana de 7 a 10 de la mañana. Yo soy Francis Rodríguez y agradecer a tanta gente que llamó ayer, preocupado, ¿por qué no ha salido el programa? <risa> sí, mucha gente me llamó también. Eh, bueno, bueno gracias Francis, buenos días. Carolina. Bien, pues, eh, solo decirle a las personas que nos ven que hoy más que nunca se hace necesario ir a las urnas este domingo eh, a ejercer nuestro derecho al voto, con el debido protocolo, con el distanciamiento. Como bien decía mi compañero, usted votó, váyase para su casa, no tiene que quedarse hablando, ni saludando, ni cosas que no sean que tenga que ver propiamente con el ejercicio de su derecho. La elección de los candidatos es... Eh, de vital importancia para el desarrollo sano de nuestra sociedad, la participación masiva de cada uno de nosotros como dominicanos responsables desde las 7 de la mañana, estarán aperturadas las, la, los colegios hasta las 5 de la tarde, eh, salga de ese compromiso temprano, vaya bien protegido con sus mascarillas, lleve sus lentes, sus gafas, eh, sus guantes, su manita limpia. Lo que sea necesario, pero lo que no podemos hacer es quedarnos en casa. Debemos de ir a votar este domingo por el candidato que usted entienda que le va a representar. Decirle que lo ideal es hacer un voto consciente, no porque nos dijeron o porque eh, yo soy de ahí toda la vida de ese partido, sino porque yo entienda que esa persona va a representar eh, los mejores ideales en lo que tiene que ver con el manejo de nuestra nación a nivel legislativo también, eh, quienes mejor nos representan en, o nos representarán en ese congreso. Eh, ya hay vasta información nosotros conocemos a los candidatos, sabemos de dónde vienen, qué han hecho, qué podrían tal vez hacer y que no en base a ese conocimiento o experiencia previa del comportamiento de cada uno de ellos y elegir lo que mejor convenga desde nuestro punto de vista en el Futuro cercano, pues estaremos viendo cómo será el comportamiento de cada uno de ellos y por el bien de la nación, por el bien de la estabilidad de nuestro eh, sistema de salud en lo particular, aunque hay personas que piensan que no, eh, preferiría preferiría que sea lo que vaya a pasar, pues que sea en una primera vuelta. Realmente, realmente hay muchas personas que están eh, agobiadas, agobiadas de todos estos procesos electorales desde octubre, nosotros estamos en elecciones prácticamente y sumándole el tema del COVID pues eh, imagínense cómo debemos de estar y creo que necesitamos ya un poco de tranquilidad y que la elección sea la que más convenga para todos. Un voto consciente es lo que puedo decir desde acá. Gracias Carolina. Francia, estamos tratando el hecho de que ya comenzó la cuenta regresiva para las elecciones y además la Junta eh, a través de, de su dirección de informática realizó ayer jueves una prueba del centro de digitación Centralizada. Sí. Entonces, todo ese tema Mira, es lo que estamos tratando. Adelante. Eh, ya sabemos que la Junta en esta etapa tendrá que emplearse a fondo para garantizar definitivamente unas elecciones transparentes y, sobre todo, observar la participación activa de los actores que tendrán la responsabilidad de en cada colegio de llevar los protocolos, llevar eh, que estén firmadas las, las actas, todas la, las boletas, pero sobre todo, sobre todo, es que la Junta Central Electoral garantice los tiempos de cierre de votación que fueron donde se colocaron las principales críticas y situaciones que no pudieron controlar. De hecho aún teniendo aún teniendo un tiempo en cada elección ustedes saben que se votó hasta las 2 de la mañana en aquel momento y eso trae traumas y conflictos pues esperamos que esta vez la gente procure levantarse temprano y que pueda votar bien temprano y luego de votar tomando en cuenta los protocolos pueda irse a sus casas y no quedarse haciendo sala, y aquellos que hacen sala, que espero que la Junta observe los grupos de votantes, que si no son delegados, si no son miembros de algún colegio, también hacerlos retirar, porque hay muchos que se ponen en fila esperando la oferta, a ver cuánto sacan, y otros que van en la tarde y lo que hacen es un tumulto. Todas esas cosas hay que hacerla desaparecer, por lo menos encontrarla. Te voy a dar un dato, Dime. Francia. ¿Tú sabes lo que hacen los partidos políticos? ¿Qué hacen? Que ponen gente a hacer fila. Eh, es como una es como una ronda, ¿verdad? Sí. Te ponen, tienen un grupo de personas que está haciendo una, la fila y inmediatamente llega el votante, sacan a ese, que es un militante, lo sacan de la fila. Y colocan y al colocan votante. a la persona para que vote rápido e ir saliendo. Eso es parte de, lo, de las estructuras que arman los políticos. Bueno. Te van rotando ese, ese grupo es una, de personas. un, un, un sí. ser, ser vivo. Por ejemplo, yo soy un militante político. Me pongo en la fila, cuando llega el votante real, yo me salgo, le doy el turno, okay. esa persona va a ir Y le van y, gar ese, garantizando y, turnos y, rápidos. Exactamente. Es una es parte de, bueno. de, de las estructuras. Esa parte ahí, sí. prácticamente... Re revelando un dato. ¿verdad? sí <ríe> Entonces... A todo esto, el día de ayer cerró con la participación activa de todos los militantes en lo que pudieron estar, en la, tanto de Luis Abinader, Fuerza del Pueblo y PLD. Lo que nos extrañó, o se vuelve a repetir, es que el único candidato que no se dirigió a sus votantes fue el del PLD, y eso... Prácticamente ya lo había advertido el propio presidente Medina, cuando en el cierre de campaña, en el cierre de ellos, debió de hablar el candidato, habló él. Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que adelantar a futuro la sociedad dominicana, para ver si ya de una vez y por todas maduramos, sobre todo en la evaluación de quién, es la idone de quién es el candidato idóneo, por sus cualidades, por su forma de, vis de ver las cosas, que los problemas que se le plantean, cómo lo aborda, cómo lo piensa, cómo lo pretende resolver. Y eso son de las cosas que este domingo están en juego. Este domingo debemos de ir activamente a votar. Ya hemos ido avanzando respecto a la covidianidad, nos está demostrando el, el día a día de que estamos aprendiendo. Veo mucha gente con sus eh, mascarillas, no anda nadie en la calle eh, sin mascarilla y eso nos da bueno. un poquito de satisfacción y de... Y de visualizar de que vamos a ir frenando un poquito más la, la propagación. Por ahí anda un mensaje, un meme de eso que hacen, que dice, usted ya fue a un colmadón y se bebió su cerveza, usted hizo la fila para el supermercado, usted hizo la fila para muchísimas cosas y ha estado claro, en la calle. Entonces no hay razón para no ir a votar. ya O sea que... En definitiva es lo mismo, es el mismo riesgo que se corre. Hay ¿no? que exigenar la democracia, como o sea, yo digo. Es el mismo riesgo que se corre. En la fila de, del supermercado, uh -huh. eh, todavía vi que un supermercado cercano aquí a nosotros todavía está haciendo fila. Hay algunos que tú entras por, eh, eh, sí. sin, sin mayores complicaciones. Hay días que se pone así, como que se congestiona. ¿Cómo fue? Que hay días que se congestiona. Exacto. El Entonces, si es así, no hay razón para no ir a votar. Se vaya a votar. Dentro de los deberes ciudadanos, uno de los más importantes es el deber de, de votar en las elecciones, de elegir, que es como se llama técnicamente. Entonces, eh, porque al momento de elegir nos convertimos en verdaderos soberanos. Y la soberanía es la base fundamental uh -huh. del sistema democrático. Entonces, por esa razón, es una obligación, es un deber, es un derecho, es eh, eh, toda una serie de, de, de cosas juntas el, el asunto de ir a votar. Este 5 de julio, o sea, el domingo, usted tiene esa obligación. Los tigres no descansan. <risa> usted tiene esa obligación. La obligación de ir a echar el voto, de ya elegir que, a quien usted lo que quiera. Quieran en M. M. De elegir a quien usted quiera pero vaya dice, a votar. Esta gorra dice, de y, que me, y, me y, voy, ja, ja, ja. no deje nada. <risa> y cuídese desde el punto de vista de la bioseguridad, ¿verdad? Póngase su mascarilla, eh, use su manita limpia. Hay que aclararle algo que aquí han preguntado, han mandado algunos mensajes y es que la Junta no va a dar mascarilla. Sí. Mucha gente preguntando, ¿y la Junta va a dar? No, la Junta no va a dar mascarilla. Eso quizás puede ser una responsabilidad más que de la Junta, de los partidos que quieren que sus a, acólitos vayan a votar. Ellos pueden hacerlo porque tienen recursos para eso. Entonces, eh, pero la Junta no. Lo que quiere decir que usted vaya con su mascarilla, la suya, la propia, la que usted compró, le regalaron, y entonces vaya, pero vaya a votar. Porque en definitiva nosotros, eh, la democracia nuestra tiene que seguir adelante. Es una de las, de las democracias del Caribe, Caribe, Latinoamérica, más madura que hay. Desde el año 1961, con la desaparición de Trujillo, comenzó, comenzó un proceso de democratización, convulso al principio, pero que se ha ido estabilizando con el tiempo. Y hoy día la alternabilidad en el poder es una realidad en la República Dominicana. Los, no importa que un presidente quiera quedarse un, un periodo más, a veces lo logra con si hay reelección en la, en, la, en la Constitución, pero indudablemente que al siguiente periodo va a haber alternabilidad. Entonces, eso es lo que pasa en una verdadera democracia. La gente, de, la gente a veces habla y dice por sus propias eh, situaciones que aquí no hay democracia. Sí, aquí hay una democracia, una de las más sólidas de América Latina. De, una de las más sólidas de América Latina. Aquí eh, a excepción de a, grandes acontecimientos claro. que han afectado la Constitución eh, digo, la, la democracia, aquí no han habido en el 84, la matanza del 84, recordando la guerra de abril, y qué otra cosa. Aquí no ha habido una poblada como ha ocurrido en, en otro sitio Hemos tenido crisis política y eso no ha pasado de dos o tres bla, bla, bla, y dos o tres malentonamientos de dirigentes, y ya. Todo el mundo entiende que tiene que dejar que, el, que la bola coja. Por ejemplo, recordar cuando vivimos los momentos de ese interés de reelección que se sentía desde el Palacio y la gente cercana al presidente Medina, y podríamos hablar que se pudo vivir un nivel de tensión en lo que tenía que ver con la reforma de la Constitución, eh, muchas manifestaciones de, de gente que no estaba a favor de esto y que, eh, pues se le iluminó la mente al presidente Medina y a los que estaban a su alrededor, porque nadie me diga que él no estaba detrás de eso, que había hablado el tema, porque, que claro entonces desistió y todo quedó como ahí. Pero eso no afecta a la democracia claro, eso, eso es parte es de la democracia, de la democracia. Es... y de hecho fue Espérate. una muestra si no hubiese habido, inequívoca de democracia si no hubiese habido vez ejerció el músculo de la democracia con no, mucha eh, acentuación no, con, si no hubiese, una de las si no hubiese habido Pero la posibilidad esa teníamos un de se, modificar un, la constitución, por ejemplo si la que Constitución no se cerrara y se hubiese hecho a la fuerza, entonces sí, sí. Pero la Constitución te da una posibilidad de modificarla. Que sea un acto de ambición política extrema, te, lo, te compro eso. Que no es sano. Exacto, no es sano. Pero eso no quiere decir que no sea democrático. Claro. Haberlo hurgado era un proceso de incitación desde el poder. El hecho de que motivara a tanta gente a frenar o a procurar que no se diera. Y que se da en la mayoría de países del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos. Ojalá esta que, que nosotros tengamos cotidianamente, cada vez que un político se le antoja producir un cambio. Hemos visto en Venezuela lo que ha pasado, lo sí. pasó en un momento con Chávez, después con Maduro. Claro, claro. Hicieron una constitución a su imagen y semejanza cuando ya se le estaba acabando el tiempo. Claro. Sí. Señores, se pero, Putin, la pero Vladimir Putin no. está aspirando a dos periodos en eh, hasta eh, el más, 2036. Hasta 2036. ...y tiene como de 2012 que está ahí... Sí. Sí. tiene muchísimos años ahí... ...eso es parte de, de... ...si se quiere... ...de la idiosincrasia mundial... ...para decirlo de esa manera... ...ahora bien... ...lo que sí preocupa... ...y esto sí hay que ponerle atención... ...alejado de, de toda pasión política... ...es lo que pudiera resultar... ...las reacciones que pudieran venir... ...a raíz de los posibles resultados... ...en las elecciones... ...¿por qué? ...porque aquí históricamente... Tenemos una cultura del pataleo y una cultura de la denuncia del fraude. Pasó en el 1990, pasó en el 94, pasó en el 96, ojo, pasó en el 96 que, que Peña Gómez no quiso aceptar los resultados de la victoria de Leonel Fernández, a sabienda de que había sido una victoria contundente en el 96 de la unión del PLD y el Partido Reformista. No había forma de que él le ganara a los dos, porque se le sumó el reformista... Y eh, evidentemente lograron eh, pasar, a rebasar el 50% eh, más un voto. Pero igual ha pasado históricamente. Pasó eh, cuando, en el 2004, cuando leonel le ganó a Hipólito Mejía y habían un grupo de generales, incluyendo, dirigidos por grupos políticos, incluyendo a Guido como Masara que estaban intentando saltar la, la, las... Las, las juntas electorales refiere al plan B? Sí, lo tenían preparado y ¿Qué hizo Hipólito? Tuvo Hipólito que salir A admitir su derrota La misma noche prácticamente Tuvo que salir Porque él sabía el lío Que se podía llamar aquí Porque lamentablemente Hay partidos Y hay dirigentes Que nunca aceptan su derrota uh -huh. Nunca la aceptan Y eso sí es peligroso En estos momentos Donde los ánimos Han estado tan, tan caldeados En la República Dominicana Así que el partido Que vaya a las elecciones Sabe que va a ganar O a perder bueno, definitivamente. Va a ganar o a perder. Así y que lo que, es, que resulta de ahí es la voluntad popular. El que es astuto puede darse Mira, ¿no cuenta. Oye, el, el que es astuto puede darse cuenta que en, este, que en este periodo, en este tiempo que se ha presentado estas características de tres candidatos, se polariza entre tres candidatos, Sí. no en dos, como antes. En tres, se puede dar cualquier cosa. Y qué bueno que se dé cualquier cosa si es el producto exacto de la votación del pueblo. Y esos resultados tienen que referirse a esa voluntad y respetarse. Porque todos sabemos que con los datos que se tiene, la primera vuelta no define aunque se esté trabajando para salir de esto el domingo. Que no llame Ay, directo, al amigo, por favor. Hay amigo, que está llamando al, al número de WhatsApp, por favor, pónganos mensaje, que es que no podemos tomar. O que nos esa llame, que llame directo He al, al directo O a llame, la di o llame no directo por WhatsApp. Al, al teléfono de Telenor. Entonces, quiero concluir diciendo refiriéndome a eso que dice Yayan y advierte, que es correcto. Debemos de ser lo más celoso del voto, pero sin traspasar los umbrales de la irracionalidad. Francis, te voy a hacer una pregunta. ¿Ejercerá usted el voto el próximo día? Cinco Dios mediante, con toda mi, mi protección y con todo Esa mi Esa es la pregunta del día, mis yo amigos. Estaré votando y mi familia. Bien, vamos a ver la pregunta del día. ¿Votará usted, ejercerá usted el derecho al voto en las elecciones del próximo domingo? Escríbanos, escríbanos al 829-451-3381. Esa es la línea de comunicación a través de la plataforma WhatsApp. Vamos a ver qué nos dicen precisamente los amigos que nos han escrito ya al WhatsApp.